¿En dónde está la pedagógica cultura? ¿En dónde está la lógica y lógica? Aquí pegando duro, duro a esta médica. Bueno, eh, la vinculación hoy desde de, de, de el hospital y desde de la intersectorialidad que formamos con la Alcaldía Local, con la UAS Bogotá, Secretaría de Integración Social y Hospital Chapinero, pues venimos a mejorar como tal las condiciones del entorno, de igual las condiciones internas de la universidad. La idea es que después de esto se mitigue esa afectación, los comerciantes, los residentes, vendedores informales se apropien de sus territorios y eh, pues tengamos una zona limpia y agradable. ¿no? Buenas tardes, bien, bien, gloria a Dios, por acá un cortecito, hagan el favor. ¿Cómo lo quieren? Pues por ahí un honguito, bien sabroso. Ay, un honguito, sí. y ala, este <risa> Y está presente este gran grupo de ciudadanos que avisaron la calle y están en proceso de recuperación. Hace más o menos cinco años que yo asisto al programa, obviamente comencé a ir al programa por higiene nomás, más, por bañarme, por tratar de mejorar mi situación personal, pero no, no, nunca pensé ir más allá, pensé que todavía estaba supremamente consumido, pero allí me brindaron la oportunidad. Ellos cuentan a través de una obra de teatro toda su historia, cómo llegaron al consumo y pues queremos evitar que los estudiantes pues accedan a, a, a la droga. El objetivo es promover un espacio de reflexión con la comunidad académica de la UPN a través del acercamiento de interacción con ciudadanos, habitantes de calle y sus historias de vida. Y es importante eh, eh, eh, dar ese paso y empezar a generar oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de crecer, oportunidades de que nos podamos mirar de igual a igual, de persona a persona. Replantee la política de educación, una mejor condición para toda profesión y nación, independencia vital, amor. Que permita la resignificación y la construcción de nuevas relaciones en el, con el fenómeno social del consumo de sustancias psicoactivas y también con respeto al medio ambiente. Empiecen a notar que hay personas en la calle que empezaron a cambiar y que definitivamente lo más difícil es empezar a disminuir esa clase de pronto de estigmatizaciones. Que lo único que nos llevan es a no poder mirar al otro y a no poderse sonreír y a no poder mirar más allá y a tener otras posibilidades. filtro en tu mente como maga con su daga. Mucho gusto, a mucho amor yo soy Juliana, el sonido me acompaña y me abraza en la mañana.